En menos de dos minutos te voy a explicar lo que necesitaba saber Tomás para contestar la pregunta 1 del examen de la Universidad de Michigan. La pregunta dice, cuando Python se ejecuta de modo interactivo y muestra el indicador Chevron, ¿qué pregunta le hace Python? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestar. Para responder esta pregunta tienen que saber dos cosas. Primero, ¿cuántos modos de Python hay? ¿Cuáles son sus nombres y sus características? Y segundo, ¿qué es eso de Chevron y cuál es su significado? No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Entonces vamos por la primera parte. Python tiene tres modos: el modo interactivo, el modo interactivo avanzado y el modo edición. El interactivo se caracteriza por ser blanco. No se puede borrar después de que se ejecuta el código. Es donde aparece el símbolo chevron y las palabras reservadas y las funciones vienen en colorcitos. ¿Eso está bien? El interactivo avanzado se diferencia del interactivo por ser negro y en el edición sí se puede borrar. Ahora vamos con la segunda parte. Chevron son esos tres símbolos de mayor que que aparecen en el modo interactivo avanzado y es un prompt. Los símbolos prompt son los símbolos que nos indican que el programa está esperando una instrucción de nosotros. Es como un perrito que se queda mirándote y diciéndote qué quieres que haga. Sabiendo esto, ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta? A. ¿Qué script de Python desea que se ejecute? B. ¿Qué instrucción de Python desea que se ejecute? C. ¿Cuál es tu color favorito? D. ¿Cuál de las siguientes instrucciones de lenguaje máquina va a ejecutar? Acá ah, ya No sé, Py. estoy crochis porque tú que muñeco a la luz. Escríbeme en los comentarios cuál crees que es la respuesta correcta y si tienes un amigo que quiere que su hijo aprenda a programar en Python certificado por la Universidad de Michigan como lo hizo Tomás, compártele este video y recuerda, el futuro es libertario.